Hola, amigas y amigos del Rincón .com, y bienvenidos a este nuevo video tutorial. Para el día de hoy, les explicaré cómo crear en Adobe Photoshop los famosos patterns, patrones o motivos, los cuales son texturas basadas en imágenes o en diseños, las cuales se repiten varias veces sobre un fondo. Esto se puede utilizar en impresión. O también se puede utilizar en un programa de 3D, para poder utilizar esto como textura en algún material. Al final de este video tutorial serán capaces de realizar sus propios motivos, patterns o patrones, como el que observan en pantalla, el cual lo he sacado de la biblioteca de Adobe Photoshop. ¿Cómo se sacan los patrones o los patterns o los motivos en Photoshop? muy sencillo tomamos la herramienta de bote de pintura acá está y en vez de decirle frontal que es el color de relleno con el cual trabaja esta herramienta le digo motivo y acá están como observan es un diseño que se repite sobre el formato que nosotros deseemos utilizar lo importante en el momento de crear un patrón o un motivo es que por lo general se utilizan de manera totalmente cuadrada y luego de que definamos qué queremos utilizar como motivo simplemente le reducimos el tamaño a la imagen y lo creamos para que se aplique de esta manera. Igual esto es libre, eh, ustedes pueden utilizarlo como quieran, empecemos. Lo primero que voy a hacer es crear un documento nuevo, en este caso lo voy a hacer totalmente cuadrado y lo voy a crear de 5 por 5 centímetros a una resolución de 300 píxeles por pulgada, es decir, que nos serviría para impresión y el color lo vamos a dejar en RGB. Le voy a decir crear, ahí está, muy bien. Y voy a utilizar la herramienta de degradado voy a escoger cualquier degradado desde acá voy a hacer este degradado de manera lineal ahí está igual lo que les digo esto es creatividad lo importante es que sea totalmente cuadrado luego de esto le vamos a aplicar un filtro por ejemplo distorsionar esferizar y le voy a decir ok si quieren le pueden decir esferizar varias veces y ahí está luego de que tenemos definido lo que queremos simplemente nos vamos al menú imagen le decimos tamaño de imagen y nuestra imagen que hemos creado de 5 por 5 centímetros lo que vamos a hacer es reducirle el tamaño en este caso yo la voy a reducir a 0,5 centímetros es decir lo voy a hacer de medio centímetro y le voy a decir ok ahí está luego de esto simplemente me voy al menú edición y desde el menú edición le digo definir motivo Ahí está. Le digo definir motivo. Me pone un nombre por defecto que es este. Yo le puedo colocar el nombre que yo quiera. Y ok. Y simplemente podemos crear nuestro tamaño de hoja, nuestro formato que queramos, en el cual utilizar nuestro pattern o nuestro motivo o nuestro patrón ya diseñado en este caso le voy a decir controlar el Z para devolverme y voy a tomar el, la herramienta de bote de pintura motivo y acá está ahí está el motivo que, que he creado igual si ustedes desean pueden por ejemplo aplicar este motivo en un formato grande que es lo que he hecho y si quieren le pueden decir eh, por ejemplo distorsionar en este caso le voy a decir coordenadas polares de polar a rectangular o de rectangular a polar como quieran y le voy a decir nuevamente imagen tamaño de imagen y lo voy a crear de medio centímetro le voy a decir ok ahí está y ahora le digo edición y le voy a decir definir motivo igual le ponen el nombre que ustedes quieran, ok, y ahí está. Esto de crear patterns, motivos o patrones en Adobe Photoshop, eh, se trata de algo más de experimentar con cuestiones de diseño, ya es cuestión de gusto, de, de lo que ustedes quieran hacer, yo simplemente les enseño. Cómo utilizar la herramienta para crear esto ya depende de su imaginación este video tutorial sirve tanto para mac como para pc todos mis video tutoriales sirven para ambos sistemas operativos y acá simplemente voy a crear un documento nuevo digamos queremos un tamaño para impresión digamos un tamaño carta crear y voy a tomar el motivo que he creado y ahí está si le digo vista eh, al 100% y ahí está el motivo que he creado es decir crear motivos, patterns o patrones en Adobe Photoshop es bastante fácil y sencillo bueno, amigas y amigos del rincongrafico.com. Espero que este video tutorial les haya gustado y que sea de su ayuda y que lo utilicen en su vida profesional diaria. Y por favor, no lo olviden, pregunten, compartan y hasta la próxima. Un abrazo, chao.